Hola, en este video les quiero mostrar cómo utilizar la funcionalidad para mantenedores de artículos Vamos a ver cómo crear un artículo cómo importar artículos y cómo utilizarlos después en la emisión de, no de nuestros documentos tributarios Debemos dirigirnos a la sección de administración de la aplicación de nuestra empresa e ingresar posteriormente a productos y o servicios En este momento yo no tengo ningún artículo cargado lo primero que debemos hacer antes de crear cualquier artículo es tener a lo menos una clasificación disponible. Las clasificaciones son lo mismo que una categoría. Nos van a permitir agrupar los artículos. Entonces vamos a crear una clasificación. Para esto se nos pide un código. Yo voy a crear la clasificación DTE, cuya glosa va a ser facturación electrónica. Como es la primera, obviamente no tiene ninguna categoría superior y se va a encontrar activa ahí ya tenemos disponible nuestra clasificación ahora vamos a los ítems y ahora ya podemos crear nuestro primer producto por ahora todos los tipos de código son int1 en el futuro es posible dar soporte a otro tipo de código pero por el momento ese es el código que se va a reportar al servicio de interno debemos asignar un código a nuestro producto debemos asignar un nombre Opcionalmente, podemos colocar una descripción. Luego, debemos seleccionar la clasificación. Utilizamos facturación electrónica que la acabamos de crear. En este caso, este producto no tiene ninguna unidad. Y en el precio, vamos a colocar 1. ¿Por qué el precio es 1? Porque podemos ver acá abajo que tenemos la opción de elegir la moneda. Actualmente, se soportan los precios en pesos y en UF. Si seleccionamos en UF. Esto significará que el precio de su producto será una UF. ¿Ya? Obviamente el valor de la UF no lo podemos reportar en una factura electrónica. Por lo tanto, ese valor, vamos a ver después, que será traducido a pesos para la fecha que ustedes estén invirtiendo el documento. Bueno, también podemos seleccionar si el ítem es exento o no, si tiene algún descuento por defecto, si corresponde a aplicar algún impuesto adicional y si está activo o no finalmente. ¿Ya? Con esto guardamos nuestro ítem y ya lo tenemos disponible. Si fijan en este caso que con su código, su valor que es una UF ¿ya? y está activo. Con esto ya podemos usar el ítem en este momento. Veamos cómo se hace. Vamos a la página de emisión de documentos. Y acá donde indica código, lo único que debemos hacer, en este caso yo escribí solamente una D y nos aparece el código del ítem que queremos seleccionar. En este caso nos aparece solo un. Una sugerencia, ya que solamente tenemos un ítem disponible que coincide con la letra D. Lo seleccionamos y al hacer clic fuera, automáticamente se completan los datos. Y si se fijan, el precio unitario no es 1, sino que es 25.717. ¿Por qué ese valor? Porque ese es el valor que tiene la UF para esta fecha que está acá arriba, que es la fecha de vencimiento del documento. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, emitir el documento con un monto diferente porque lo vamos, no, no van a pagar en otra fecha podríamos decir por ejemplo que la fecha de vencimiento de este documento es 9 de marzo y si volvemos a calcular los datos perdón, si volvemos a consultar el código vemos que ese monto de precio unitario cambió y por lo tanto también cambió el subtotal bueno y de ahí en adelante ya la emisión del documento es igual que eh, las otras veces si tuviéramos más más ítems simplemente seleccionamos más ítems y podemos seleccionar los otros productos que tengamos ¿Sí? vamos a volver a la página de administración de documentos perdón, de administración de eh, producto y servicios si tenemos pocas clasificaciones y tenemos pocos ítems o nunca lo hemos cargado en un sistema computacional en realidad es obvio que tenemos que cargar todo manualmente. Pero ¿qué pasa si ya tenemos nosotros nuestros datos en algún sistema y queremos importarlo? Bueno, esto es posible. Se pueden importar tanto clasificaciones como ítems. Vamos a ver primero cómo importar las clasificaciones. Las clasificaciones deben estar, al igual que los ítems, en un archivo CSV. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de archivo donde tenemos el código, la clasificación superior y si está activo o no la categoría que vamos a crear con su respectivo dato. Para importar este archivo debemos dirigirnos en la página de clasificaciones a importar CSV. Aquí simplemente debemos seleccionar el archivo, en este caso ítem bajo clasificación .csv, y lo importamos. Decimos que estamos de acuerdo. Y ahí tenemos nuestras clasificaciones importadas. Esto obviamente nos ahorra tener que digitar todos si ya los tenemos eh, creadas en algún otro sistema que podamos exportar o las llevamos en alguna planilla por fuera. Con las clasificaciones creadas, podemos volver ahora a ítems y podemos importar ahora los ítems. O sea, vamos a hacer lo mismo pero con el listado de nuestros ítems. Para el listado de nuestros ítems, hay un ejemplo de archivo que es el mismo que voy a mostrar acá ese es en donde podemos ver que acá tenemos el tipo de código recuerden que el tipo de código por el momento siempre tiene que ser int1 tenemos el el código del producto propiamente tal el nombre del ítem, su descripción, etcétera etc. en este caso todos los precios están en eh, pesos chilenos hacemos lo mismo importamos los ítems estamos de acuerdo y ahí ya tenemos los ítems importados si ahora nosotros nos vamos nuevamente a la página de emisión emitir un documento y luego alguno algunos de los ítems que teníamos por ejemplo el número 1, el número 1 tenía varios códigos asociados, teníamos los códigos 1234, 1235, PC123 y YAGI por ejemplo si lo PC123 Nuevamente nos coloca su descripción, con su precio, etcétera obviamente podemos colocar más ítems. Por ejemplo, Yagi nos coloca los datos de la antena. Bueno, ese ha sido el video que explica cómo utilizar el mantenedor de artículos, cómo crear clasificaciones, cómo crear artículos, cómo importarlos, y luego cómo utilizar los códigos para poder emitir los documentos tributarios. Muchas gracias.